La comarca de Molina se necesita ayuda, creo que se está consiguiendo. Vuelvo a reiterar que antes se hablaba de despoblación pero ahora ya se está actuando y tengo que dar las gracias a los que están eh, al pie del cañón en este, en este asunto. Cuando se habla de despoblación se hablaba, se hablaba, pero no se actuaba. Creo que, que con la ley de despoblación que ha sido pionera, aquí tenemos al comisionado de Jesús Jesús Arique, buenos días. Eh, se están haciendo, se están, se están eh, corrigiendo algunos errores, eh, creo que es, es importante seguir trabajando en ello, pero yo creo que, el primer, creo que el primer fundamento que tenemos que ver, y Alejandro seguramente lo ha visto, Maite, buenas, eh, es que eh, esas barreras administrativas no existen en la despoblación. Yo sí tengo que agradecerle a Fran su disponibilidad, a David, a los que estabais aquí desde el primer momento que fuimos a ver ¿dónde podía ser nuestra sede? porque esto no es, una, no es un observatorio virtual nosotros queremos una sede, estar aquí, sacamos una convocatoria ya eh, de, de una plaza para un investigador que se ha incorporado, que, que es Alejandro Nos hemos venido aquí a aprender y es cierto, ¿no? yo creo que para una universidad o para un instituto de investigación como es el Instituto de la que es de la universidad, eh, es una gran oportunidad para muchas veces salir de donde estamos trabajando diariamente. que eh, Va a ser una herramienta, este observatorio, eh, que nos va a servir a todas las administraciones, eh, decía anteriormente, no solo de la evaluación que ellos hagan, del diagnóstico continuo que vayan realizando, sino sobre todo, como ya se nos decía, de todas esas medidas que desde el estudio y la investigación eh, se nos aporte pues, para eh, combatir este fenómeno de la, de la despoblación. Gente, sino muchas veces facilitarnos la gestión para realizar eh, políticas en esos entornos que eh, todas esas leyes, muchas veces que se, que se aprueban en, en Cortes Generales, lo que hacen es complicarnos a los alcaldes, eh, alcaldesas, a los que gestionamos. Un día importante no solamente para esta comarca, sino para toda la provincia. Yo diría que incluso para aquellos que están eh, deseando que haya respuestas eficaces para luchar contra la despoblación. Eh, este eh, observatorio se crea porque, en primer lugar, ha habido buenas intenciones. Y las buenas intenciones son preocuparse por combatir el fenómeno de la despoblación, cosa que antes no se hacía o, o se si hacía poco, yo creo que en Castilla-La Mancha esto Jesús o sabe mejor se lleva haciendo mucho tiempo independientemente de que ahora sea que se ha creado un instrumento específico, pero esto es un área transversal que, que lleva años haciéndose con una inversión en servicios públicos muy, parte, muy importante por parte de los sucesivos gobiernos autonómicos, pero ahora este tema de eh, luchar contra la despoblación hay que reconocer que se ha puesto de moda en España, el presidente de Castilla-La Mancha lo ha solicitado, ha conseguido la unanimidad del Consejo de Europa, del Consejo de las Regiones, perdón, eh, si lo vamos a trasladar, si lo estamos trasladando también a la Comisión Europea, contamos también con el apoyo del gobierno de España porque es consciente de que esta comarca lo merece y yo creo que también este observatorio va a contribuir porque probablemente sea una de las primeras experiencias en medición de la eficacia de las políticas para que se den cuenta de que efectivamente aquí hace falta disponer de todas las ayudas, las que muy bien ha implementado el gobierno de Castilla-La Mancha, con su estrategia y aún antes con la vida de despoblación, que francamente es pionera y que ya se está notando en, en esta comarca y en otras tantas, las políticas que hace la Diputación, que están absolutamente volcadas en la lucha contra la despoblación y en eh, trabajar por la igualdad de todos los territorios y evidentemente también con quien más y mejor sabe, que es nuestra Universidad, la Universidad de Alcalá, que, que tiene mucha presencia en la provincia de Guadalajara y que ahora también va a tener más presencia en Molina, lo cual el vice rector es de celebrar.